¿Cómo están? Bienvenidos a Ovación Mundial Rumbo a Qatar 2022. Un poco más de la historia de la Argentina en los mundiales. Llegamos por fin a la primera Copa obtenida por el seleccionado nacional, 1978. Y por ser la primera, lo hemos dividido en tres etapas. La primera, la previa, que tuvo justamente el mundial que se disputó en nuestro país. Llegamos a la Copa de 1978 y por ser la primera, su repaso nos llevará tres etapas. Con el oscuro marco de la cruenta dictadura militar de fondo, César Luis Menotti asumió el gran desafío de profesionalizar a la selección argentina para el Mundial del 78. El exjugador de Rosario Central llegaba con el antecedente fresco del título obtenido como DT de Huracán del 73, con Brindisi, Babington y Houseman como unas de sus figuras. El gobierno de facto encabezado por Videla se jugaba una ficha fuerte, ...organizar el mundial ante los ojos del mundo... ...que recibía constantes denuncias de las madres de desaparecidos... ...que encontraban en la prensa internacional... ...la posibilidad de ser escuchadas. Por eso les rogamos a ustedes, les rogamos a ustedes... ...son nuestra última esperanza, por favor ayúdennos... ...ayúdennos por favor, son nuestra última esperanza. En lo futbolístico, Menote asumió el gran desafío de dejar el mote de campeones morales para levantar la copa por primera vez. La Copa América del 75 fue un fiasco, se disputó en varios países al mismo tiempo... ...y Argentina no pudo pasar la primera fase tras terminar segunda en su grupo detrás de Brasil. Las dudas crecían de cara al Mundial, pero Menotti mantuvo el temple y el objetivo siempre claro. A la par de sus dudas crecía la imagen de Maradona, que deleitaba en Argentinos Juniors desde 1976... ...y sería, sin dudas, la decisión más difícil para Menotti dejarlo afuera del Mundial. Pasarela, Kempes, Filiol y Luque, entre otros, entrenaban a la par del joven 10 del bicho de la paternal, que tendría que ver el torneo desde la tribuna, pero el proceso del flaco seguía en marcha. La deuda externa creció considerablemente ya que los mandamás de la dictadura tomaron créditos para remodelar y construir estadios. Se inauguraron el de Mendoza, Mar del Plata y Córdoba y se refaccionaron el de River, Rosario Central y Vélez. En cancha del millonario, el primero de junio, Alemania y Polonia abrieron el torneo con un pálido 0 a 0 tras una agradable ceremonia inaugural. Argentina debutó un día después, pero de la primera fase nos ocuparemos en la próxima entrega de Ovación Mundial rumbo a Qatar. 2022 Primera parte del repaso por Argentina 78 La primera copa que por fin Pudo ganar nuestro seleccionado nacional Nos reencontramos en cualquier momento con la segunda Parte y la primera etapa del seleccionado Ya en el mundial